Buenas noches, buenas noches, buenas noches, desde Oslo, buenas noches, otro jueves más, aquí estamos, listos, preparados, hoy día supuestamente es el día de los solteros, así que yo no lo celebro, eh, recién lo vi, hola Ángela, buenas noches, acabo de ver la televisión que dice que 11 del 11 es el día de los solteros, así que no lo celebro, no va para mí. Gracias, gracias, gracias, gracias a los que van entrando. Muchísimas gracias. Eh, cada vez más me alegro muchísimo por las personas que, que se juntan en esto. Hola Mari, ¿cómo es Marilu? Que, que me siguen y pueden ver los programas. Hoy día tenemos una invitada súper, súper especial, es Beth Casaponza, y está dirigiendo Mujeres Dream Boss y para mí es, wow, un honor que ella pueda estar conmigo en... Eh, en esta charla hoy porque, bueno, es especial, ella está haciendo muchísimas cosas y yo, bueno, al cansancio les vuelvo y les repito quién soy yo para las personas que no me han visto o que me van a ver después en diferido. Yo soy Ada Escalante, nacida en Ecuador, vivo en Noruega desde hace muchísimos años atrás. El año pasado publiqué mi primer libro, El Galápagos con Amor. Hola, ¿qué tal, Sonia? Y eh, fue el principio de muchísimas cosas, es ha sido un rodar, rodar, es como una bola de nieve que se va aumentando, aumentando, aumentando cada día más y ya tengo mi segundo libro en camino del tercero y el cuarto, hola buenas noches, y el cuarto eh, voy a trabajar con Beth Cas Casaponza junto con ese libro que ellos van a lanzar, voy a ser coautora con ellos. Y bueno, siguen los planes, eh, cursos, y estoy metida en tantas cosas que a veces digo, wow, ¿cuándo me voy a dar tiempo para respirar? Pero sí, realmente esto me da un chuste, energía terrible, y me encanta, me encanta estar en esta situación de poder dar, dar muchísimo a la gente, dar contenido, compartir todo lo que sé. Eso para mí es una pasión enorme, enorme, enorme, enorme, y poderles dar... Eh, una fe y esperanza de que realmente las cosas se pueden cambiar, se pueden hacer diferente, que podemos eh, transformarnos con la edad, porque yo voy entrando ya a los 60 años y digo, a lo mejor es una edad donde yo debo calmarme ya y digo, no, no, no es tiempo de calmar, es tiempo de renovarse, de hacer cosas nuevas, de, de pensar diferente, de, de mirar nuevos horizontes, porque marcar una edad no es nada, es solamente un número. Es cómo tú te sientes por dentro, qué es lo que tienes para dar. Yo pienso que una persona adulta tiene más aún que dar por la experiencia, por todo el camino recorrido. Así que yo me siento privilegiada de poder decir estas arrugas, esto es gracias a todo lo que yo he podido pasar en la vida. No me arrepiento de nada, no juzgo a nadie por el dolor causado, porque es parte del aprendizaje. No es que nosotros tengamos que pasar por muchas desgracias para aprender, no. Pero a veces esas desgracias sí nos forman nuestro carácter, forman quién nosotros llegamos a ser. Y yo le doy gracias a Dios que formó un carácter en mí, eh, paciente, eh, comprensivo, lleno de amor, de misericordia, que podía haber sido todo lo contrario, pero no. Fue Dios que realmente me colmó de ese amor y de esa misericordia para poder perdonar, para poder seguir adelante, para poder mirar hacia otro lado y decir, sí, ¿sabes qué? Todo el pasado quedó allá. Eso me ha llevado a ser quien yo soy hoy día. Así que estoy súper contenta. Ayer tuve mi clase, mi tercera semana de, de, del curso de escritura terapéutica. No, perdón, de escritura, escribe tu libro en siete semanas. Y bueno, súper emocionada porque veo cómo la gente se va enganchando en esto de escribir y eso realmente es lo que yo quiero hacer, una inspiración para las personas para que puedan escribir. Todos tenemos diferentes métodos de cómo escribimos, pero... Eh, a mí me encanta poder darles la oportunidad que sí se puede, se puede escribir un libro en siete semanas y, y publicarlo. Así que si te animas, tienes ganas de escribir un libro, no dudes en ponerte en contacto conmigo y podemos llegar a un acuerdo en enero. Yo comienzo un nuevo curso y ya eh, va a ser un poco diferente a lo que estoy haciendo ahora, pero... No voy a dejar de hacer lo que hago porque me encanta. He hablado con mi amiga María Julia de que tenemos a lo mejor un... ¡Hola, Bet! Tenemos un proyecto en común que vamos a trabajarlo. Lo estamos pensando, lo estamos masticando, pero bueno. Eh, queremos realmente... Amamos las mismas cosas, tenemos la misma pasión y vamos a llegar a un punto donde vamos a poder comunicar hacia nuestras hermanas, amigas, compañeras... Y, y hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo hasta hoy, compartir el amor a las letras. Así que ahora doy la bienvenida a Beth, que acaba de, de, de sumarse al, al público, y ella va a ser mi invitada de honor hoy. Así. Sí, María, <ríe> querida. Hola, Beth, muy buenas noches. Me corté un poco la cara, estoy ahí más, fuera, okay. más atrás <ríe> Muy, muy buenas noches, buenas tardes para ti Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿a qué, aquí? ¿A qué hora estás tú? Eh, diez y un minuto Madre. de la noche <ríe> Bueno, para mí es casi mediodía porque estoy tan acostumbrada a pasar mala noche que ya es como que diez de la noche, estoy recién empezando el día Así que... Me he trastornado totalmente. ¿Tienes la misma hora que en Barcelona? Sí, sí, la misma hora de España de Europa Central. Sí. Muy bien. Sí. ¿Dónde estás exactamente? Yo estoy en Oslo, en la capital de, de Noruega. Es eh, realmente increíble. A veces yo pienso tanta gente que conozco allá afuera en el mundo... Eh, acabo de tener el fin de semana una amiga eh, que nos conocimos aquí por internet por medio de, de un curso de escritura. Mm. Ella es de Venezuela, vive en Trumso, es una ciudad muy al norte de Noruega. Mi hija iba a competir en los patines y dije, mi oportunidad para irla a visitar. Pasé un fin de semana fabuloso con ella. Fue tan increíble, ¿sabes, Beth? Eh, toparme con ella, como que la había conocido de toda la vida, era una cosa fenomenal. O sea, nos conocimos por internet Y fue esa es, esa pasión que, que nos unió buenísimo. Sí, sí, sí, qué, qué, qué es fabuloso verdad. Es como que fuésemos amigas de años, ¿no? <risa> y lindo, lindo, lindo, precioso Yo amo hacer esto porque he conocido tanta gente maravillosa Que digo, wow, wow, wow. Y tú eres una de ellas porque una conexión que he tenido <risa> contigo Te agradezco porque yo sé que eres una mujer súper ocupada y, y todo lo que tú has, estás haciendo en Mujeres Dream Boss es fabuloso. Yo estoy súper agradecida por Alejandra y Merari que me dijeron, inscríbete, métete ahí, anda. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, métete, métete, anda. anda. Y no me arrepiento porque te conocí, conocí tu trabajo y ahora eh, este programa es para que tú hables de ti. Así que yo ya calladita y a escuchar qué... ¿Quién es primeramente Beth? ¿Dónde vives? ¿Dónde vienes? Y tus proyectos, porque tienes así de proyectos y uf, Espera si nos alcanza el tiempo. La verdad es que estoy muy feliz de estar esta tarde aquí en Estados Unidos. Son las cuatro eh, esta noche para, para ti allí en Noruega, en Europa. Estoy muy feliz de estar aquí, Ada. La verdad que, que sí, que cuando veía tus flyers por ahí en el Facebook navegando, decía... Un día tengo que estar ahí, un día tengo que estar. Y hoy gracias. estoy. Así que te lo agradezco muchísimo que me abras esta ventana, esta oportunidad. Y bueno, veo a la audiencia gente que conocemos. Así que sí. un beso para todos, para todos los que se van a ir gracias, sumando. Gracias, gracias. Gracias a todos los que se conectan y están ahí pendientes de lo que vamos a hablar. Así que muchísimas gracias, gracias. Claro que sí. ¿Quién es Beth? bueno. Ben nace en Barcelona, nací en Barcelona y creo que la vida me dio una oportunidad de vivir en Estados Unidos y no lo pude decir que no, así que, que ahora estoy del otro lado del charco que decimos, del otro lado del, sí. del Atlántico disfrutando esta, esta nueva etapa de, de mi vida, llegué aquí al 2015, la, la, la noche de fin de año entre 2014 y 2015, llegué aquí el 31 wow. de diciembre de 2014 entonces fue como muy emocionante ver los fuegos bueno. y todo cuando llegué a Miami fue llego a empezar el año, de verdad <ríe> fue casualidad por los vuelos sí. pero siempre pues cuando uno llega a un lugar para quedarse un largo tiempo o para siempre quién sabe, pues es un momento muy especial y encima coincidió sí. en que era esa noche tan especial del año así que ¿qué una sí. exacto Qué bueno. Ahora ya hace un tiempo que estoy aquí, así que, que bueno, disfrutando de, de, de todo esto que, que es una cultura muy diferente de, la, de mm. la nuestra, de la europea. Y entonces yo creo que esto enriquece, enriquece el, el llevarte lo bueno de, de, de tu familia, de tus amigos, de tu casa y llegar a un lugar donde todo lo bueno lo puedes sumar. Eso creo que enriquece muchísimo. Y tú también tienes un poco de eso en tu historia. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy casada con un, eh, un hombre chileno, así que mi acento ecuatoriano no existe para nada. Eh, <risa> acabo de ver, está conectada la hija de, de mi tía, ella es eh, hija de mi prima, no y es un... está haciendo un proyecto lindísimo en Ecuador, así que perdóname que el acento ya no lo tengo, yo soy ya chilena en la manera de hablar, así que... Confundo mucho a la gente con esto, ¿no? Claro, ¿no? Y además que donde estás tú, ¿hay comunidad latina? ¿Hay, hay sí, sí, comunidad, sí, sí, sí, sí. ¿De diferentes países? De, todo, de muchos países, pero claro, como yo vivo con un chileno, eh, ya mi idioma es chileno y siempre hablamos español en casa, mis hijas hablan español, entonces... Nunca ha sido una cuestión de no hablar el idioma, ¿no? Es, es, ha sido parte de nuestra identidad siempre inculcarles el idioma a nuestros hijos. Entonces ellos son bilingües. Sí, sí, sí. Y trilingües, aquí sí, son sí. trilingües, porque aquí obligado al inglés y el noruego, o sea, no, sí, entonces, puedes, no puedes dejar el inglés de lado porque es parte no, del claro, idioma noruego. Claro. Mm. Es para, para no solo en Noruega, es, se necesita, es, es sí, parte sí. de un mundo. Yo en creo que... hablamos solamente en este país, a, a poco nos entienden en Dinamarca, un poco en, en Suecia, pero noruego es solamente aquí, 5 millones de habitantes, imagínate. Para... <risa> La verdad que me, una de las cosas que me fascinó al venir aquí en Estados Unidos y descubrir todas las personas que vienen de otros países realmente es. Um, es increíble uh -huh. ver cómo hay, hay bueno, en mi caso que trabajo casi siempre con mujeres, ver comunidades de, de mujeres de México, de Venezuela, de Puerto Rico, de Perú, de, de tantos países y que están viviendo aquí en Estados Unidos. Y uh -huh. es, es maravilloso, porque llega un momento que ya no somos, um, ya no hay fronteras, sino no. que todos somos uno. Hablamos del mundo. Eso es sí. algo que yo he aprendido una vez aquí. En, sí. en, en mi tierra era muy de donde yo soy y se sí, acabó. Sí, sí, <risa> <risa> muy vine... de catalán. Sí, sí Claro, sí. exacto. Y cuando vine aquí y aprendí pues de esa convivencia, y, sí. y las diferencias que lo único que hacen es enriquecernos, sí. uh, la verdad que... parecemos tanto de los demás, que es increíble, que increíble, yo adoro porque conozco tanta gente de tantos países que digo, wow, que qué, qué fabuloso, o sea, el internet para mí ha sido un rompe fronteras tremendo, o sea, no hay límites, no hay límites para nada, y más aún que tú estás en un país donde tiene diversidad, o sea, todo el mundo está compacto en Estados Unidos, ¿no? Así es. Dime, ¿Qué? dime Beth, ¿qué, ¿qué hizo? Porque muchos que están escuchando no saben lo que es Mujeres Dream Boss. Nosotras dos sabemos porque yo ya estoy contigo. ¿Ya Pero ¿qué es? qué es, ¿qué es? súper <risas> emocionante. Yo quiero que me cuentes de eso. Bueno, Mujeres Dream Boss es una comunidad internacional. Un poco de lo que estamos hablando aquí sin querer, ¿no? Es una comunidad en la que pues, nos reunimos a través del grupo de Facebook de Mujeres de vos a que todos estáis invitados, incluso hombres, porque pues, hacemos eventos como la Feria del Libro de Nueva York que hicimos hace un mes que sí. es para todos, hombres y mujeres. Sí. Lo que pasa es que siempre se intenta pues, crear eventos, cursos formativos o cualquier tipo de actividad que sea para empoderar a la mujer, que de alguna forma sí. le podamos poner el el foco a esa mujer que es líder, a esa mujer que tiene una experiencia profesional maravillosa y ayudarla pues a compartir eso con el mundo y, y yo creo que un poco es la diversidad que estábamos hablando ahora es la que uno se va a encontrar cuando vaya a Mujeres Dreams Boss. que por supuesto hay la web donde podéis ver en mujeresdreamsboss.com pues todas las actividades, ahora ya estamos ...agendando las ferias del año que viene... Sí, lo vi... Yo ya me apunté, por si acaso... <risa> Digo, por qué, por fe... Claro que sí, claro que sí... Hay ferias virtuales del libro... ...entonces uh, en, en ellas intentamos que todas las mujeres que han escrito... ...que han publicado su propio libro... ...puedan pues, de alguna forma promocionarlo... ...y llegar a, a muchísimas otras personas... ...porque sabemos que no es fácil... Publicar mm. un libro en sí ya no es fácil, pero mm. cuando lo hemos hecho, pues que sí. llegue a, a otras claro. audiencias diferencias de, diferentes de la conocer No es tan fácil, es un mundo Exacto. muy grande realmente. Mm. Exacto, entonces las ferias virtuales del libro ayudan a eso, a, a comerse las fronteras entre todos, sumar y poder hacer que, que nuestros libros lleguen a muchísimas más personas que a lo mejor jamás conoceremos, pero que conectarán con con nosotros a través de los libros. Y aparte de, de la feria, las ferias virtuales del libro, también tenemos una colección de libros maravillosos sí, que han de este año y que tú vas a estar en el próximo. Sí, el número tres, sí, fabuloso. Estoy súper, súper contenta porque es un lore. Yo acabo de decir, antes que tú llegaras, que hace un año yo publiqué un libro, ya tengo mi segundo, ahora voy en camino, ya mi tercero está casi sí, preparado y estoy trabajando ya en el cuarto contigo. Entonces, es para explotar la cabeza, porque digo, guau, wow, en tan poco tiempo, ¿no? Todo lo que se puede lograr si uno realmente se propone. Porque yo decía, bueno, estoy por cumplir cerca de los 60 años y digo, es que no es una cifra, uno no puede parar, uno tiene que renovarse, tiene que mirar nuevos horizontes, el hecho de que ya dice, bueno, ya llegué a esa edad, me calmo. No, todo lo contrario, ¿tienes más para Eso dar? No es para nosotras lo de calmar. No no, no, no, no, no, no. No está en nuestro No, no, no, no, no. no la verdad es que yo he tenido etapas en la vida, mirando atrás, muy atrás, en que he estado calmada y he estado muy cerca de la depresión. No es algo que va con, con mi carácter. Realmente yo no. necesito uh, este estrés, este Aquí, nivel de miras. estrés. Sí, sí. Al que me someto yo misma, porque realmente es el Pero que... es otro tipo de estrés, porque es un estrés emocionante, donde como que te da esa energía para seguir, seguir, seguir. Es algo... Yo, yo te entiendo, porque yo estoy así que... <risa> que no paro, no paro. Claro, son proyectos bonitos. Por ejemplo, de, sí. el de la colección de libros de Mujeres Dreams Boss, pues el primero, el, ya podemos ir a, a Amazon a leerlo, es el libro Mujeres Dreams Boss, que fue nos sorprendió con el Amazon bestseller seller en, en México y después el Amazon bestseller seller en, en Estados Unidos y nosotros veíamos el libro que está escrito en, en español allí al lado de todos los libros en inglés y el bestseller seller sí. y, y bueno, era un tesoro, ¿no? Sí, pues sí. ese libro es el primero de la colección. El, el primer libro salió con historias de 27 mujeres que han sido entrevistadas en el libro y el libro es así muy actual, muy moderno, con sí. fotografías y el segundo libro pues yo quería que de alguna forma esta colección cada cada cuatro o cinco libros haya un libro enfocado a apoyar una ONG una non-profit mm, entonces mm. hablé con Estefanía Cervantes no sé si la conoces si no te invito a que la tengas aquí en el programa ya te la presentaré sí, ella es de México y está liderando, pues, Ampubalia, una ONG que ayuda a las personas uh, que han perdido una extremidad. Entonces, uh -huh. ella me dijo, no, no, no, nada de esperar, cuatro o cinco libros, lo hacemos ya. Oh, no, pero... <risa> el segundo libro, pues, ya está en el horno, pero va a salir, si sí, todo va bien antes de Navidad, porque ya está terminado, ya están los detalles uh -huh. finales. Y, y son pues um, 33 mujeres que han perdido una extremidad y que comparten a través de las entrevistas sus historias de superación, sus historias de éxito, así que también va a ser un libro tremendo y todos los beneficios de ese libro van a ir para Pobalia. Para para y el tercero es el que tú vas a estar, <risas> que es el que estamos a punto de empezar para que podamos empezar el año que viene pues... No sé, el mes, no tengo ni idea Cómo va a ir del ritmo del libro Pero que podamos tener el primer trimestre Del año que viene este libro Que va a ser Mujeres Dreams Voz Emprendedoras y, y que va a ser Pues yo creo que todo un éxito también Sí, sí, sí, fabuloso Fabuloso, o sea, yo estoy súper contenta Por todo lo que haces Porque a veces uno dice, ah, sí, una organización Bonita, una asociación Pero cuando tú vas y miras todo Ahora lo de Winko o sea, a mí me explota la cabeza porque son tantas cosas. Dios mío, yo pensaba que hacía mucho, pero tú me ganaste. Bueno, yo siempre digo que el secreto o el cambio fue cuando aprendí a, a trabajar en equipo. Porque yo soy mm. una persona muy creativa, pero muy perfeccionista. Entonces, mm. por lo creativo haría mucho, pero mm. porque soy perfeccionista no haría nada. Porque nunca nada <ríe> está te perfecto. Te Exacto, entonces para mí ese es, pues una tiene que conocer sus propios fallos y ese es uno de, de los que yo tengo que trabajar constantemente, esa sensación de, de tener que controlar, de tener que, sí. que revisar, de, de que le falta mucho, entonces eso frena muchos de los proyectos, entonces cuando yo di el paso de trabajar en equipo, que ya conoces a Evelyn, creo que ya conoces a sí. Silvia, Aburrota. entonces sí, sí. A, mi, a medida que Mujeres de Nuevos ha ido creciendo y ha podido tener un equipo profesional detrás um, claro, hemos crecido mucho más rápido porque entonces sí. yo voy delegando, voy diciendo que no a cosas para tener tiempo para hacer otras y, sí. y creo que de, de hecho cuando yo explico o hago cursos o hago conferencias sobre el éxito siempre digo lo mismo, hay que aprender a, sí. a delegar a incluso aquellas cosas que sabemos hacer no solo aquellas que, evidentemente, otra persona era mejor que nosotros, eso es obvio que hay que delegar eso. Pero a veces hay cosas que sabemos hacer, pero hay que delegarlas, porque de esa forma tú vas a poder hacer otras o aprender a hacer uh -huh. otras. Porque el tiempo es limitado, completamente Y aparte de eso, tú también tienes un libro, tú tienes un libro personal, ¿no? Cómo descubrir tu propósito y transformar tu vida en cinco días. O sea, aparte de todo esto, tu día tienes un libro propio. Ese libro yo creo que abrió muchas puertas, por eso mm. también hacemos la feria, porque creo mucho en el poder de los libros. De hecho, cuando yo vivía en, en mi tierra, sí. <risa> ten, tenía una librería, tuve una librería virtual durante ah, cinco años. O sea, que mi, mi relación con los libros ya viene bastante atrás. Y el, el hecho ahora de, de ser escritora tanto autora de la colección de libros, pero también, como dices tú, de, de mi libro, del libro Cómo descubrir tu propósito y transformar tu vida en cinco días, abre muchas puertas. Es prácticamente una, una tarjeta de visita, una visita sí, sí. que abre, abre muchísimas puertas en la carrera profesional de, de cualquier persona. Entonces, realmente, si hay alguien en la audiencia que está pensando en escribir un libro... Que hable con Ana, que hable conmigo, pero que se no, decida. Sí, yo porque les no he dicho, les ha dicho a mis alumnas también, me dice que voy a hacerme millonaria. Mira, no pienses en el dinero, porque pocas personas se hacen millonarias haciendo un libro, pero piensa que es una tremenda pro puerta. Imagínate si yo no hubiera escrito mi primer libro, jamás usted claro. hubiera conocido, jamás hubiera ido a la, a la feria, jamás hubiera ido a otros lados. O sea, es una, una puerta que se te abre inmensa, inmensa. O sea, no duden en escribir un libro, no duden, y hay, si no es conmigo, hay otras personas que lo hacen también, pero busquen a alguien que los, los lidere, que vayan con ustedes, que vayan una mentoría, porque vir, ver un cursito aquí y allá no es suficiente, tienen que tener una persona que los guíe hasta el final, porque si no, se pierden en el camino, y, y tú lo sabes. Si terminen de hacer contigo, entonces que lo lleven a serio. <risa> Porque después hay que compartirlo. Claro, sí, que, sí, sí. claro que sí. No, la verdad que el, el primer libro cambia la vida de la persona. Después vienen más porque todos tenemos más de un libro dentro. Pero el paso de poder uh, publicar tu primer libro te posiciona un poco como experto en aquello que, que tú has mencionado allí, sea novela, sea, uh, lo, que sí, sea lo que sea, que, sea. Es, que, que, que es tu ámbito y, y que tú pues quieres... Liderar. Aquí tenemos un comentario. Sí, yo acabo de publicar mi primer libro. ¡Felicidades! Wow. <ríe> y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ángela, y es mi alumna. Oh, qué, ¡Qué bien! Lindo. ¡Felicidades! Pues Ángela, te lindo. invito a que vayas al grupo de Facebook de Mujeres Dreams Boss y compartas. Ya allí. está ahí, ya está, ya la metí. Ya está yo. Compartido sí, la... el link de Amazon. ves y compártelo otra vez para que todas te apoyen y, y lo puedan leer y pueda llegar a muchos. Pues, sí, lo sacó. Está como esa eso, eso, madre con el bebé recién nacido está la... qué emoción. linda linda linda ella sacó su primer libro o sea la primera que sacó el libro en mi curso está súper emocionada qué linda ella. qué bien qué bien claro que sí no y, y en la feria de, que viene ahora en abril de Chicago allí te esperamos eh, sí, que, sí Ángela el y ella vive en Estados Unidos así que ningún problema para ella pues también claro que sí claro uh -huh. que sí es muy importante. De hecho, um, a mí me ayudó mucho porque también para hacerlo, pues también tienes tu proceso de, de estudiar el tema, de enfocarte en algo que te apasiona. Entonces, mm. para mí fue un camino muy bonito que realmente pues ahora lo estoy de alguna forma reviviendo porque estamos trabajando el, el, el volver a sacar el libro, pero con algunas mejoras, con, con algún mm. maquillaje. <risa> Así que ahí estamos, trabajándolo, trabajándolo para que también vaya con todo lo que la, la vamos a presentar para el año que viene, un curso para personas que tenemos algún objetivo así bastante grande, un objetivo de estos que yo le llamo objetivo extraordinario, pues todas las que quieran hacer un, un objetivo extraordinario y que puede ser diferente, para una puede ser, pues a lo mejor llegar a su peso ideal y para otra puede ser escribir un libro, pero... Para llegar a lograr esos objetivos hay unos pasos que son pues, los pasos, los principios que te van a llevar a, con, a, a lograr con éxito Ese es, esos objetivos y eso es lo que intentamos transmitir a través de, pues, de los cursos también y, y ahora que vamos a remodelar el libro este, ahí le vamos a poner un poquito más de énfasis en, en todo esto. Qué precioso, precioso, realmente. Estoy súper emocionada porque es un trabajo lindísimo, lindísimo. Muchísimas muchísimas mujeres se quedan ahí en el olvido porque dicen, no, yo no, ¿para qué voy a escribir un libro? Nadie lo va a leer y, y no, pero muchas veces es, es eso, que es la llave para abrir muchas puertas. No es, no es que te vas a escribir un libro y te vas a hacer famosa, no, no todos somos... Harry Potter, o sea, no, no es eso es, es una llave, es una llave que te abre Esas conferencias, es todo Y esa gente que vas a conocer Es que no tiene precio No tiene precio claro. Es que yo, yo lo digo de carne propia Porque lo estoy viviendo, ¿no? Claro que sí Mira, Ana, yo cuando tenía, qué sé yo, la edad de mi hijo Mi hijo tiene 17, el mayor Y yo me acuerdo que tenía cajones y cajones En mi habitación De libretas escritas a mano que eran novelas, era diferente de lo que estoy escribiendo, claro, sí. más de desarrollo personal y de coaching y ejercicios y así como más práctico, eran novelas, pero yo quería ser escritora, mi sueño de adolescente era ser escritora, y mi primer libro, el cómo descubrir tu propósito, sale cuando yo ya tengo más de 40 años, entonces piensas, ¿por qué? ¿Por claro. qué me tardé tanto? ¿no? Y además cuando ves pues una vez lo has hecho, que ya se ve siempre más fácil de cuando antes de, de hacerlo, que dices, ¿por qué me tardé tanto? Yo siempre digo eso cuando nos entrevistan con Evelyn para, para hacer alguna promoción de la feria, o, yo les digo, si alguien quiere escribir un libro, que no se espere, que no se espere mm. porque realmente yo me esperé y no hace falta. Realmente no. es una, una experiencia maravillosa y en el fondo yo siento que todos tenemos un libro adentro como mínimo quizá sí. más de uno, pero, pero como mínimo todos tenemos un libro, en el formato que sea, poesía, uh -huh. un libro infantil, uh -huh. el que sea, pero, pero tenemos mucho por contar, mucho por compartir, uh -huh. y no hay una forma más elegante que hacerlo que, que a través de un libro, así que... Porque imagínate la cantidad de gente que tú vas a llegar... Si tú escribes sí. un libro, o sea, tú puedes tener una historia extraordinaria, pero no puedes ir contándolo de boca en boca a toda la gente, o sea, es imposible. Un libro te soluciona el problema, porque van... A mí me han comprado en Japón, en la India, en Israel, digo, wow, O sea, cuando yo en la vida me hubiera imaginado que en el Japón me vaya a comprar a mí un libro? O sea... claro, es para... claro. y ese libro llega a muchísimas más personas que... Claro mejor nunca las vas a conocer, pero van a conectar contigo al poder leer el libro, y eso es maravilloso, eso es lo, lo extraordinario de, de, de, de poder publicar tu, tu propio libro. Mm, lindísimo, realmente. <risa> Yo me alegro muchísimo de haberte conocido, Ada, de hecho en la feria fuiste como una estrella para muchas, porque <risa> las guiaste, y, sí. y sentí que era una experiencia muy bonita Y el hecho de que ahora formes parte del tercer libro de la colección Que para mí es, es mi bebé Esta colección de libros Ver cómo va creciendo Cómo va a mejor Y poder tenerte a ti allí Pues es, es un honor No, y para es, mí es, eh, es fabuloso verdad. Yo les digo a las personas O sea, pregúnteme Porque a mí lo que me encanta es enseñar O sea, esa es mi pasión realmente Y, y a veces me... Y esto, no, hazlo así, así, así y, y otra gente me dice, pero que tú puedes vender eso. Es que no me importa, es vender. A mí me encanta es enseñar. O sea, si me preguntas, yo te enseño. ¿Yo por qué me voy a guardar ese conocimiento? O sea, yo doy, yo doy, yo doy. Y eso y eso a mí me encanta. No es una cosa que yo doy porque me van a dar algo. No, no, no. O sea, yo doy porque a mí me gusta. Y que hay que seguir aprendiendo constantemente sí. para poder dar más y mejor, sí, sí, porque a, me, a medida que nosotras pues, uh, crecemos y, y aprendemos más, entonces podemos dar mucho más, lo que podemos sí. dar es de mayor calidad que la semana anterior por todo lo que claro. se ha aprendido estos días y yo creo que cada día cuenta, cuenta muchísimo y yo sí. no lo dejo pasar sin, sin que como mínimo pues pueda estudiar algo creo mucho en, en, la, en la necesidad de, de invertir en, en uno mismo en sí. la formación sí. continua Correcto. Yo soy del de mismo pensamiento. Yo estoy, ahorita estoy en otro curso de marketing de afiliado, estoy dándole, dándole. Y mi esposo me dice, ya deja de estudiar. No, no, no, no, puedo, no puedo. Estoy dale, dale, dale. Porque es como, mi papá tenía ese dicho, eh, mi papá era de descendencia española y siempre decía él, nunca te acuestes en la noche sin haber aprendido algo. Aunque sea algo así, chiquitito. Y es así, o sea, es como que te queda eso grabado y tienes que aprender algo. O sea, aunque sea una nueva palabra, algo, algo que aprendas. Porque es el aprender, o sea, no ocupa espacio. O sea, tú puedes llenarte de libros en tu cabeza y no te va a ocupar, y te lo llevas a todas partes del mundo, tu conocimiento. Así es, así es. Y una cosa muy importante, ¿no? Y que yo transmito un poco en este libro y siempre que puedo en, en mis cursos o en mis charlas, es el propósito. Descubrir cuál es nuestro propósito de vida y poder enfocarnos a, yo diría que alinear nuestra vida con ese propósito. Porque, por ejemplo, a ti estás con una sonrisa en la cara y sobre todo cuando, cuando hablas de los libros y de cómo apoyar a las mujeres o a, a las personas a escribir su propio libro, ¿Por qué? Porque eso está alineado con tu propósito de vida. Eso es lo que, lo que Dios, el universo, llámale como, como, como sientas en sí. tu corazón, está esperando que tú hagas y a veces sí. se ha esperado demasiado <risa> que sí. te decidas a hacerlo. Sí. Así que para mí creo que ese es uno de los puntos claves que tenemos que, que, que, que hacer. Si alguien sí. no lo ha hecho, si alguien de los que estáis aquí escuchándonos aún no ha descubierto cuál es su propósito de vida, yo te invito a que, a que pares, a, a que mm. te tomes el tiempo necesario para hacer ejercicios, busques libros, busques conferencias, o vayas directamente a, a mi web mm. o, o a buscar el libro, pero que busques el por qué estás aquí y cuáles mm. son aquellas cosas que tú realmente sabes hacer bien, esos dones que tú tienes, que a veces, yo que trabajo mucho con mujeres, Ada, me, me encuentro que a veces son... Te, tendemos a no aceptar muchos de nuestros dones y tendemos a desarrollar otros que pensamos que a lo mejor a nuestro esposo o a nuestros padres... Pero o han impuesto de alguna manera, ¿no? Exacto, que a ellos sí. les gustará si nosotros sí. hacemos sí. eso. Y, y, y eso la mujer es algo que, que lamentablemente pues tenemos una tendencia muy grande a hacerlo, a intentar agradar hasta el punto de terminar viviendo sueños que otras personas han tenido sí. para nosotros, pero que no tienen por qué coincidir con el sí. sueño que nosotros tenemos para nosotras mismas, ¿no? Entonces sí. yo siempre invito a esa reflexión a buscar mmm, con, con una mente abierta a cualquier respuesta que pueda llegar <risa> para poder aceptarla, porque a veces hay que cambiar el rumbo bastante, a veces no, solo hay que ajustar un poco, pero a veces la respuesta es, wow, entonces por supuesto estoy... a lo mejor a lo que sí, estás exacto. haciendo <risa> mm. Mira, y, es que... y otra cosa que es importantísimo, no se limiten por la edad, porque muchas veces nos pasa sí, bien, que eso sí. No, ¿ya para qué? Ya estoy vieja, ¿yo yo qué voy a hacer? Ya no, ya no, ya no hay posibilidad. No, hay gente, imagínate, hay una, una profesora española, eh, no me acuerdo de nombre, que tiene noventa y tantos años y está dando clases todavía en la universidad. Hazme el favor, o sea, nosotros somos bebés al lado de ella. Claro, totalmente. Esa es una de las cosas que me gustó mucho al, al llegar aquí a Estados Unidos. Ahora ya no me doy cuenta porque pues ya uno se adapta y no ve los cambios. Sí. Pero, pero aquí, culturalmente hablando, es, la edad no la tienen tan en cuenta como, como la tenemos en, en España. Uh, la edad aquí no importa tanto. Puedes encontrarte una persona pues, de 70 años trabajando de, de cajero del supermercado. Eso no pasa uh -huh. en España. Cosas así que chocan mucho cuando llegas y después pues, ya no te das cuenta pero que hacen que la sociedad uh, tolere muy bien cualquier tipo de edad claro. a la hora de, de trabajar, estudiar en la universidad, no es solo para gente de 20 años, es para siempre, cuando quieras, la edad que sea. Eso culturalmente es, yo creo, muy enriquecedor, poder ver es, esos cambios de, de valores, ¿no? Que a veces vienes de un lugar que las cosas son así... Y vas a otro sí. lugar que las cosas son así para ellos. Entonces, ¿sabes qué? Pues ni así ni así. Lo bueno de claro. cada lugar. Sí. Y eso es lo maravilloso: poder sacar lo bueno de todo. O sea, no decir, ah, oh, este país es terrible, este es terrible, aquí es lo mejor. No. Sacar lo bueno de acá, sacar lo bueno de acá y formar a tu propio ecosistema dentro de tu hogar o dentro de tu, de tu vida, ¿no? Porque es la manera como tú puedes salir adelante. Yo les digo siempre a mis alumnos, yo de todo aprendo, de las cosas malas que me han pasado, de todo aprendo. Yo nunca digo, ¡ay, qué mala experiencia! No, fue una experiencia, nada más. No es mala ni buena, es experiencia. Y de eso hay que sacarlo, lo positivo y lo negativo, decir, bueno, esto a lo mejor no lo vuelvo a hacer porque esto no me resultó, pero sacar siempre algo, un aprendizaje de todo, de todo. Y es muy importante también, Ada, a esto que estás diciendo, la reacción que tenemos. Es decir, cuando sucede algo, bueno o malo, eso ya está aparte. Uh -huh. Cuando sucede ese evento en nuestra vida que no estaba agendado, que, que es, no, no sé si siempre una sorpresa, pero que, que viene y tenemos que, que darle la vuelta, nuestra reacción es muy importante, porque nuestra reacción uh -huh. es la que va a determinar cómo lo vivimos. Y ahí sí. es, yo creo, un trabajo interior muy importante que podemos hacer, porque no es lo mismo... ¿Reaccionar positivamente o reaccionar negativamente? Cuando reaccionamos sí. negativamente empezamos a darle la culpa a otros, sí. <risa> empezamos a sí. un montón, una, de, una lista sí. enorme que no voy a entrar en ella, pero sí. que en el fondo lo que hace es que nos chucla toda la energía y todo sí. nuestro, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a veces incluso dinero, se va a ese sí. agujero negro que mm -hmm. solo hace que atraer esos pensamientos negativos en cambio si hubiésemos mm -hmm. decidido desde un principio ok, esto es lo que ha pasado aunque no me guste tiene esta otra visión mm -hmm. esta otra Muy reacción bien. y es buena y es positiva y la voy a hacer Y desde un principio mm -hmm. tra trabajas esa perspectiva más positiva frente a ese evento lo que tú vives es completamente diferente es, mm -hmm. eh, quizá el mismo evento pero tú lo vives de una forma muy diferente. Y este segundo libro de la colección Mujeres Dreams Boss, en Mujeres Dreams Mujeres Amputadas, lo que está a punto de, de publicarse, piensa que cuando yo voy entrevistando a esas mujeres que, que, que han ten, tenido una amputación, algunas por accidente moto, otras por cáncer, wow, Cuando sí, te lo explican sí. y sí. ves cómo reaccionaron, porque piensa que en ese libro tenemos una que están los paralímpicos, otra que corre maratones, o sea, son mujeres oh. que que <risa> yo me quedo, bueno, son mujeres con historias extraordinarias, entonces uh -huh. se ve, puedes, te transmiten el cómo frente a ese evento no deseado su reacción fue positiva, sí, y, y eso para mí es una lección tremenda, para mí es algo que es el es la clave de la felicidad, el estar como te decía antes Vivir una vida alineada con tu propósito de vida, que son aquellas cosas que nos llenan, que, que nos dan felicidad. Y por otro lado, que cuando vienen los obstáculos, porque van a venir, porque la vida es difícil. La vida es muy difícil. Entonces, cuando vienen esos obstáculos, cuando vienen las nubes, acordarte que hay el sol detrás, a pesar de que hay nubes. Y reaccionar sabiendo que hay el sol. Reaccionar, pues como podemos ver en estas historias de superación de ese libro, ¿no? Reaccionar de la forma más positiva posible porque eso hace que tú vivas esa situación de una forma maravillosa ¿no? uh -huh. en, en muchos casos podemos ver personas que tienen un éxito tremendo y, y el punto de inflexión fue precisamente una cosa muy mala que les sucedió uh -huh. pero le dieron la vuelta de tal manera uh -huh. que la, la, salieron lanzados a un lugar que jamás <risa> hubiesen soñado claro entonces, para mí es muy importante eso, al poder reaccionar de una forma positiva, de una forma que, que, que, que te sorprenda a ti mismo, de alguna mm. forma. Porque lo okay. otro, el, el criticar el que los demás tienen la culpa, el, o el gobierno o el clima o quien sea, eso siempre estamos a punto. Mm -hmm. eso, eso siempre lo vamos a poder hacer. Yo lo guardaría como plan B. Diría que primero hay que intentar... <risa> reaccionar de forma positiva y ver cómo podemos vivir una vida equilibrada y feliz. No, y es importante también eh, dentro de esto, porque a lo mejor hay gente que está pensando, porque ya los conozco, dice, <risa> ah, yo, yo tengo que sonreírle a todo lo que me pasa. No, tú tienes derecho a llorar, tú tienes claro. derecho a sentirte triste, tú tienes todo el derecho, pero no tienes el derecho de quedarte en esa posición. Porque ahí entras en la posición de víctima. Pobre de mí, perdí esto. Pobre de mí. No, toda la vida es un aprendizaje. Y si tú no pasas la materia, repites el año y repites y repites hasta que lo aprendas. Cuando lo aprendiste, dices, wow, ahora entiendo. Y ahí subes de nivel. Así es, así es. Me gusta que dices que tienes ese nivel de telepatía. <risa> No, ya los conozco, porque ya sé las preguntas que me hacen después. Ah, entonces yo no puedo llorar. Sí, puedes claro llorar. Que sí. Claro que Por sí. Por supuesto que sí. Pero... Y puedes lamentarte, qué terrible lo que me pasó. Sí. Pero no quedarte ahí. Nunca quedarte ahí. Siempre mirar hacia adelante. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué Así me da esto a mí? Así es. Es... Bueno, ¿cuántas veces no, no hemos visto el caso ¿no? de, del el marido que, que, voy a poner un ejemplo muy, muy simple para que no riamos todos, pero del marido que se queja del trabajo cuando llega a casa, oye, el trabajo ha pasado esto y esto, y cuando llega al trabajo se queja de la esposa. ¿Por qué <risa> porque no lo haces al revés? Claro. Y se lo dices a la persona correcta para poder arreglarlo. Pues yo uh -huh. creo que esto es casi una broma, un estereotipo, pero lo que sí que tenemos que hacer es muchas veces, en lugar de darle la culpa o quejarnos de cosas externas, quejarse con uno mismo. Porque uh -huh. uno mismo es el que lo puede arreglar. Claro. O sea, el, el, yo creo que allí es la clave del éxito, de tener uh -huh. una vida exitosa. Porque cuando dejas de darle la culpa a los demás, cuando dejas de quejarte a los demás y empiezas a quejarte a la persona correcta, que es la que está en el espejo, que eres tú mismo, y empiezas a pedirte cuentas a tú mismo, entonces empiezas una cosa muy importante, empiezas a responsabilizarte, a, a Empiezas a responsabilizarte. entonces cuando tú eres responsable de tu éxito, lo logras. Pero mientras lo vayas delegando a otros y sea la culpa de otros que no se logre, allí no hay nada que hacer. Eso es nada. Van a pasar los años. Pero en el momento que tú tomas las riendas de tu vida, en el momento que tú te responsabilizas, en el momento que cuando algo no es como tú querías, tú lo arreglas. No esperas que venga otro a hacer el trabajo. Entonces allí ya estás en el camino correcto. Imagínate que que la vida es como subir una escalera, ¿no? Y, mm. y, y que cuando, con, con todo lo que cuesta subir la escalera de la vida, cuando llegas arriba de la escalera, lo que ves arriba no te gusta. Mm. Te hubiese gustado más subir otra escalera. Eso, ¿cuánta gente no le pasa eso? Mm. Porque sube a esa escalera empujado por, por la familia, empujada por los padres, por la escuela, por, en el caso de las mujeres, de su esposo, de la iglesia, de mm. otros. Entonces mm. es muy importante que nos responsabilicemos de subir la escalera, de no quedarnos abajo ni parados ni de camino, mm. pero que nos responsabilicemos de qué escalera estamos subiendo, mm. de hacia dónde queremos ir, lo que decíamos antes del propósito de vida, ¿no? de cómo mm. queremos Vivir nuestra vida, de hacia dónde nos queremos dirigir, cómo nos queremos alinear. Aquí nos dicen asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos cada instante. Así sí. es, porque además nos vamos a tener que comer esas consecuencias, nos guste o no. Mm -hmm. No, y yo de siempre ver el lado positivo, porque decimos ay, me equivoqué en esto sí, pero es un aprendizaje porque tenemos tan marcado esto en nuestra cultura que si tú te equivocas eres un fracaso tú te equivocas, no eh, es, es nosotros ser, somos seres humanos y tenemos que fracasar porque no venimos con un molde hecho listo tenemos que ir aprendiendo en el camino y el fracaso no significa una derrota significa un aprendizaje más en el día y no es porque eres malo, ah, tú eres malo en esto, por eso te fue mal, no. Yo sí te enumero todos los negocios que yo he tenido, entonces yo soy una fracasada, no. Yo soy una persona que tengo muchas cosas por pensar. Probé esto, no me fue, probé esto, no me fue, probé esto, no me fue. O sea, yo pruebo mucho. Preferible, yo lo digo al cansancio, prefiero mil veces haber fracasado en algo, pero es, en vez de sentarme en el sofá y decir, mmm, me gustaría hacer eso, pero no, a lo mejor me va a ir mal. Prefiero probarlo y si me va mal, me va mal y pruebo otra cosa que estar ahí sentado. Que a lo mejor podía haber hecho eso, no. Y si lo hace, te va bien. Así es totalmente. Aquí nos están saludando <risa> la mochila. ¿Te acuerdas? Sí, sí. De... <risa> María Estela, Edward, la, qué la lindo, precioso. De... <risa> lindo. lindo. Un beso, precioso. me encanta verlas por aquí. ¡Qué maravilla! Ada, tienes una comunidad muy bonita, la verdad que, que tienes una comunidad que te felicito porque, porque ha ido pasando mucha gente a lo, a lo largo de este live y seguro que cuando se quede grabado lo van a ver más personas, así sí, que sí. un saludo muy grande para cada uno de los que nos está viendo y podéis escribir cualquier tipo de pregunta porque tanto Ada como yo vamos a estar aquí al pie del cañón, súper felices de contestar. <ríe> un, un abrazo muy grande. Sí, y esto, por ejemplo, que de, de Winko, que para mí fue... Evelyn me mandó un mensaje y dice, ¿quieres entrar? Dije, eh, ok. No sé ni lo que es, pero ahí voy. Ni siquiera me cuestioné nada. Dije, bueno, algo nuevo, ¿no? Tengo que aprender algo nuevo. Y lo puse en una red donde yo estoy de escritores. Mira lo que estoy haciendo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ya les explico, ya les explico. De Expo Winko lo lidera Giselle con su socia y la verdad que yo cuando cuando tuve que entrar el día antes para hacer el, el avatar el sí, muñequito sí, sí, sí. al final dije ay no no no qué pérdida de tiempo y no sé hacer eso llamé a mis hijos y en un segundo me pusieron un pelo me cambiaron los zapatos me... <risa> ellos bueno para ellos eso era lo más normal del mundo claro pues, puedo, una generación puedo. muy diferente <risa> y pues eh, me tocó el día siguiente que, que ellos ya estaban en el colegio y yo tuve que ir al evento, pues me tocó a, pues aprenderlo. Pero ellos lo hacían como que hubiesen nacido con esa aplicación. Obvio, obvio. Mi esposo me dice, ¿a qué estás jugando tú ahora? ¿Sí? No, no es un juego, le digo, estoy, en una, estoy en una exposición. No, eso es un juego, igualito que los juegos de los niños. Claro, es una exposición. Me, me re, risa porque re, fui a una exposición y Evelyn se... se virtualmente se sentó al lado mío, ¿no? y yo la vi que iba caminando y se sentó digo, ¡guau! ¡Wow! ¿A qué hemos llegado? no? Como Juego de Tronos estamos jugando. Claro que sí. No, lindísimo, lindísimo, Las lindísimo. nuevas ¿Hay que que nos, que están, nos están abriendo muchas puertas, en muchos sí. formatos diferentes. Mira en la feria todo lo que pudimos hacer gracias al Facebook, oh. gracias al Zoom, pudimos llegar ah, bueno. a muchísimas personas, y, y la verdad es que tenemos que aprender a usarlas. Tenemos lo que decíamos antes de, de aprender constantemente porque son herramientas que están allí y que ayudan a, pues, a potenciar nuestra, nuestras marcas personales, a potenciar nuestros, nuestros sueños de alguna manera, nuestros proyectos. Así que ahí están para ayudarnos. Y a las personas que están escuchando que todavía no se han atrevido a hacer una entrevista aquí conmigo, se dan cuenta que esto es, es totalmente relajado, aquí no hay ninguna presión de nada, Llámenme, mándenme, yo les mando el calendario, ustedes se anotan para cuando quieran, por favor, es súper lindo, porque hay mucha gente que me sigue a mí, hay un montón de gente que sigue a otros, y es la comunidad como se va a, abriendo, o sea, es lindísimo, porque hay un montón de gente que yo no conozco de los tuyos, y hay gente que no te conoce de los míos, entonces siempre te van a ver, y se va a expandir más y más el mensaje. Claro que sí, claro que sí. De hecho, lo de las entrevistas, yo creo que es una gran oportunidad para llegar a muchas audiencias, porque es, es lo que tú dices, ¿no? Que suma, que suma mm -hmm. y hace que, que m, tu mensaje pueda llegar a, a, a la audiencia de la otra persona. Y, y, y no solo en el momento de la entrevista, la entrevista tiene, no, no, que es. que, ah, tiene todo es. un proceso, exacto. Sí, sí, sí. Recuerda sí. que yo lo subo después a YouTube, también te lo hago en podcast. Y después lo subo también a Facebook en, en formato YouTube. Entonces, está en todas, todas las redes. O sea, es casi imposible decir, no te escuché. <risa> claro que sí. Pues aquí hacemos el, el llamamiento a cualquier persona sí. que nos esté escuchando y que tenga un proyecto que quiera compartir y que quiera que llegue a más personas adelante, a contactar a Ada ahora mismo, para lo que estás sí, haciendo sí, sí. y dale un mensajito a Ada para que te pueda agendar, porque eso... Es eh, les aviso que, que ya del año nuevo tengo pensado cambiar un poquito el formato, porque gente que se ha contactado conmigo me dice, no tengo Instagram, no sé cómo funciona Instagram, yo soy sincera, yo empecé a usar Instagram este año, este año, yo estaba nula, no sabía qué era Instagram. Mira ya, haciendo ya, entrevistas. Ya llevo por la entrevista cincuenta y tanto y, y se puede. Entonces quiero dar un, eh, hacer un día exclusivo solamente para Facebook porque sé que hay mucha gente en Facebook que no quiere estar en Instagram porque no pueden, no saben. Entonces quiero traspasar una de las entrevistas y ponerlas jueves o martes, no sé, todavía, en, en Facebook para que también pueda alcanzar ese grupo. Yo tengo un seguidor mucho más grande en Facebook que aquí, pero eh, empecé aquí y es como que me, me arropé mucho en, en Instagram, entonces como que, no sé, me acostumbré. Pero también hay que romper eso y, y hacer algo nuevo, porque hay gente que lo necesita, ¿no? Claro. De hecho, en uno de los cursos que, que damos, que ahora empieza en enero, que es sobre la marca personal, contamos cómo escoger cuáles las redes sociales que, es, que son mejores para ti, no solo la que te gusta más, porque a lo mejor a ti te puede gustar mucho Instagram, pero tu audiencia, que es aquellos uh -huh. que van, tus futuros clientes, aquellas personas uh -huh. que van a poder comprar tu libro o tu curso, o tus, lo que sea que son tus servicios, a lo mejor no están en Instagram, a lo mejor uh -huh. por su edad, y por el, los países en los que están, están más en, en Facebook, o están más en Twitter, o están más mm. en Pinterest. Entonces, es uno de los temas que más tratamos en, en el curso de marca personal para coaches por ese sentido. Porque realmente mm. eh, hay gente que pone horas y horas en las redes sociales y te dice, tengo todos estos seguidores, pero no tengo clientes, les saco un mm. curso y no lo compran. Bueno, vamos a analizar. ¿Dónde? Hola, Estefan, pues, sí, ¿qué les... tal? Estefan es mi mentor, eh, yo estoy en un curso que no lo he terminado todavía, pero lo voy a hacer, Estefan, te lo prometo, eh, acerca de hablar en público, o sea, tener esto de poder y esto, y esto fue un desafío grandísimo, porque yo, oh, las cámaras eran y dije, y estaba, estaba, estoy en el curso con él, y decía, no, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y empecé así grabando, como diciendo, voy a probar, voy a probar. Y ha sido uno parar hasta el día de hoy. Felicidades, pues felicidades a Stefan y, y a ti también por el, por el progreso. Y claro que sí, no, yo, yo creo yo no te veo ningún problema hablando en público. No, no ahora ya no. Ahora ya no. Al ya principio, sí. Si tú ves los primeros videos y ves ahora es una diferencia enorme. Ahora ya me siento tranquila, ya me siento más segura, pero es cuestión de calentar motores nomás y hablar de lo que uno le gusta. Así cuando tú estás hablando tranquilo de lo que a ti te gusta, te apasiona, no hay tiempo, no hay límite. O sea, una cosa que sigues y sigues y sigues, ¿no? Así es, así es. Sabes que muchas veces Ana lo que nos cuesta es creer en nosotros mismos. Sí, ahí muchas, estás. Muchas veces uh, no, no creemos en nosotros mismos. Y cuando yo en, en, el, en los cursos hago, ahora en, en enero hacemos ese curso que vamos a trabajar ese punto de cómo creer bueno, ejercicios, y cuando llegan al punto que empiezan un poco a creer en, en sí mismas, entonces no creen en el sueño. Entonces les dices, mm. uh, bueno, escribe, ¿cuál es tu sueño? Y aplicamos metodología de los cinco anillos y lo escriben. Bueno, ¿quién lo quiere decir en voz alta? Nada, una. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque ven su sueño tan grande, sí, tan allá que les da vergüenza. Sí. Entonces... Mm, eh, difícilmente lo van a lograr difícilmente vas a lograr un sueño que no eres capaz de compartir con otros porque mm. te da vergüenza porque lo ves inalcanzable si tú mm. lo ves inalcanzable lo ves como una locura entonces hay que creer hay que crear en, creer en uno mismo y hay que creer que nuestros sueños sí son posibles esos son mm. dos pasos muy importantes y tú lo has hecho ¿no? con, con todo proyecto que has hecho de, con Estefan Has sí. creído en ti, has creído que tú podías hablar en público y has creído que, que era posible a través de este curso, de este proceso y, y allí te has sumado a, a trabajar en ese sentido, pues porque todas tenemos que trabajar y, y ir aprendiendo nuevas habilidades constantemente claro. y cuando termines con este, tranquila que van a venir otros cursos porque nunca sí, se termina. No. Te voy a contar un secreto en público. Venga, venga. Se, Mira, decir, se, acaba, de, se acaba de añadir mi hija mayor, eh, Laura. Laura Laura, mi secreto en público es el siguiente, yo escribo una carta, eh, la carta del futuro que se llama. Y la carta la leo todas las noches. Y ahora ya tengo que, la empecé a escribir hace unos meses atrás, o sea, la escribí una y tengo que leerla todas las noches. Resulta que ahora tengo que modificarla, porque la carta estaba escrita para octubre del 2022. Pero resulta que casi todo lo que estaba escrito ya se cumplió. Qué maravilla. Hola, mamá. <risa> eh, entonces ya tengo que modificar la carta, porque ya como ya se cumplió, tengo que ahora visionar más adelante, octubre del 22, qué va a pasar ahí, porque ya... Casi todo lo que escribí ya está. Es que hay los ejercicios que hacemos en el curso. ¿Por qué? Porque la visualización, el poder eh. de las afirmaciones, el poder de la ley de la atracción, todo esto son herramientas. Y a medida que uh -huh. las usamos, a medida que nosotras vamos um, practicándolas y por supuesto el escribir lo que, lo que visualizamos es, es parte de, del proceso, pues lo que hace es acercarlo, acercarlo, ganar, ganar. Tiempo Yo no lo creía, te digo sinceramente, no lo creía al principio, lo voy a hacer, dije voy a hacer por si acaso, y lo comencé a leer, a leer, porque decía, según la persona esta que me dijo que lo hiciera, decía que si tú lo lees todas las noches antes de acostarte, tu cerebro va a comenzar a trabajar en ese plan Claro. Diciendo, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer para, para, para sacar esto adelante? Y sin darte cuenta, tú mismo vas sacando, sacando, sacando, dice, ideas, aquí, allá, allá, y ¡pum!, se cumplen todas las, las cosas que habías escrito. Digo, ¡qué increíble la mente! O sea, tenemos una mente fabulosa que no le sacamos provecho. Así con es. los miedos, con las indecisiones, no, yo no puedo, no, eso no es para mí, Ay, demasiado lejos, no, eso es imposible, yo, no, no, no, no, no, y es solamente límite acá. Así es, por eso nosotros trabajamos lo que dice aquí, de que tenemos que hacer un cuadro de visiones, de visiones. El, el mapa de los sueños, ¿no? el vision board que se llama en inglés, en el que sí. pegas todos tus sueños en los cinco anillos, y de hecho, es muy interesante todo lo que estás diciendo porque es, es, es parte de ese proceso de visualización porque así como decíamos lo de Winko, ¿no? De los 3D, la mente no diferencia lo que, lo que ve de la visualización. Entonces, cuando tú trabajas la visualización, la mente cree que eso es verdad. Igual cuando nos ponemos esas cosas de aquí ¿no? en 3D y te parece que te caes, pues hacemos nosotros ejercicios de visualización igual. La, la, la mente piensa que eso es verdad, entonces cuando ve la realidad y, y hace los, los ejercicios de visualización que nosotros hacemos, cuando la, la, la mente entra en conflicto, porque hay mm. una diferencia entre la realidad que está viviendo y la que cree que también está viviendo porque tú se le has enseñado en visualizaciones. Y es cuando mm. empieza a trabajar a tu favor para nivelar claro. eso y que no haya una diferencia entre lo que tú quieres y le has sí. enseñado en visualizaciones sí. y afirmaciones sí. y lo que realmente pues estás viviendo. Por eso se gana tiempo, por eso esos cursos son tan importantes, sí. porque realmente quizá no llegas al objetivo concreto, pero llegas mucho más rápido a cosas muy cercanas, a veces incluso lo sobrepasas, o a veces te quedas en el camino porque ese objetivo necesitaba, desde donde tú estabas, necesitaba más tiempo. Más claro. Pero mm -hmm. las herramientas funcionan. Si las aplicas, mm -hmm. funcionan. La visualización, las afirmaciones... No, es, es, pues, digo, es increíble, por eso digo, ahora voy a cambiar la carta, voy a ponerlo un poquito más, más fuerte porque digo, bueno, si logré esto solamente en cuatro meses, que era planificado para un año, ¿qué me espera? O sea... Claro. Ahora realmente tengo que visualizar lo que realmente quiero, porque eso era como una, sí, lo voy a lograr a lo mejor no es, un año más tal vez, pero cuando se logra en cuatro meses todo lo que escribí ahí, digo, wow, o sea, es el infinito es el límite. Claro que sí. Es muy interesante cuando nosotros abrimos nuestro GPS interior y determinamos exactamente dónde estamos y empezamos a soñar. Yo siempre aplico mi metodología de los cinco anillos hacia dónde queremos ir ¿no? Sí. Y, y, y creamos ese camino que nos lleva desde donde estamos hasta donde queremos ir y es, es muy interesante ver cómo la vida empieza a coger otro sabor, yo digo que, que tiene otro sabor porque tiene ese aroma de, de felicidad, de equilibrio, porque sientes que, que las cosas están donde tienen que estar, que todo tiene sentido ahora, no te sientes perdido sino que tienes claridad y eso es muy importante. ¿Verdad? Súper. No, ese... hoy Ya ven, grande, claro que sí. Ya aquí hay que ser... Por supuesto. todo bien. Por supuesto. Y aunque te digan loco, aunque te digan, no, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? Eso es imposible. Bueno, imposible, yo creo que no hay nada. Solo hay que soñar, soñar y soñar y soñar y, y darse a eso. Y mientras, como tú decías, mientras estás soñando, ese sueño que sea sabroso, que no sea un esfuerzo, no, ay, tengo que trabajar en esto, tengo que gozarse en lo que estás haciendo, ¿no? Porque cuando le pones ese gozo, esa alegría, wow, las horas se te pasan volando, no sabes ni cuándo empezó el día, ni cuándo terminó, porque te faltan horas. Yo digo, yo trabajo 40 horas al día, porque es increíble lo que, lo que yo hago en, en un día entero. Así es. Y lo que dices tú, de, de cuando te dicen el no, ¿no? Eso no va a funcionar, eso, todo, todo ese, eso es, es que es muy importante de, de las personas que permitimos que opinen, de las personas que, con las que compartimos nuestro tiempo, con las que compartimos nuestras ilusiones, muy importante, yo siempre les digo, vamos a crear nuestro equipo ganador, ¿por qué? Porque es esas personas que puede ser, en mi caso, mi esposo. Mi esposo está en, el, en mi equipo ganador. Si, si no fuera por él, habría muchas cosas que yo no lograría porque él es la persona más positiva que, que he conocido nunca. Pero tienes que ver quién es. A veces es alguien de, en el, que vas a poner en el equipo de trabajo. Es crear un entorno en el que tienes un apoyo de las personas que te rodean. Porque es bien difícil cuando te toca hacer eso y estar rodeado de personas que lo, todo lo que te van a decir es eso no se puede, y a ti le digo yo que no. Eh. Imposible, imposible, imposible, o sea, es, es duro, es duro, porque no sé si la gente lo hace por, no, no creo que sea envidia, sino que decir no, es que, es que físicamente no se puede, pero hay tantas cosas que no se han podido físicamente que después se ve que sí se puede, entonces hay que darle una oportunidad, como te dije en adelante, he probado muchas cosas, pero probando, tú vas a saber si se puede o no. Claro. O sea, mira, mira las historias de los libros de la colección de Mujeres Dreams Box. ¿sí? Cuando, cuando ellas te cuentan, yo cuando me contó la, la, la Katy, ¿no? que, que ella viene aquí a Chicago, muy cerca de donde yo vivo, a correr la maratón de Chicago <ríe> con su prótesis. Uh -huh. Porque está amputada una pierna. Y yo, que uh -huh. no tengo ninguna amputación, le dije: No lo hago. Puedes venir a mi casa a dormir. Pero yo no voy claro. a correr dos, dos cuadras, no voy a poder, porque, porque en mi mente hay la limitación. Claro. En la, mi mente es la limitación. Yo no me preparo para esa maratón porque yo pienso que jamás podré correrla o subir montañas. O... Entonces tenemos esos limitantes ya aquí, pero además cuando nos rodeamos de personas que también ellos tienen los limitantes, ahí es donde tenemos que empezar sí, a trabajar. Perfecto. Para los mm -hmm. nuestros, por supuesto, como hemos dicho antes, pero también para crear un entorno que nos apoye, un entorno que, que vaya a soñar con nosotros. Yo cuando le digo a Evelyn, mira, la próxima feria estoy pensando que, y ella se suma con esa emoción, con esa sonrisa que tiene. Y añade, preferida. y añade más, y hagamos Exacto. esto, y hagamos. <risas> Exacto, añade. Entonces eso es muy importante, tomar esa decisión de rodearse, de, de darle más tiempo a las personas que nos apoyan, que creen en nosotros y que creen en nuestros sueños. Y si estás en un entorno que aún no puedes decir eso, porque a veces eso lleva tiempo, porque la gente de tu entorno es como liderazgo, ¿verdad? Cuando sí. alguien sabe dónde va, los demás al principio pues, pues atacan y, y las sí. envidias de todo lo que tú dices, pero llega un momento que siguen a esa persona. Porque ven que tiene claro a dónde va. Tiene resultados, claro. Exacto. Entonces, de alguna forma, si, si alguien que nos está escuchando dice, pero yo de dónde saco personas positivas, yo cómo me rodeo si a mí no me aquí, apoyan aquí, en casa, aquí. si a mí no me apoyan... Bueno, pues eso, si estás aún ahí, ya va a venir. Cuando empiecen a ver, esas personas, cuando empiecen a ver los resultados de lo que, lo que tú, la congruencia de lo que tú dices... Con lo que tú haces, mm. se van a sumar al proyecto. Ya van a venir. Mm. Es que tampoco mm. es su sueño. No es el sueño de tu esposo. Esto, no es esto. el sueño de tus padres. No es el sueño de tus amigos. Es tu sueño. Por eso decíamos al principio lo de la responsabilidad. Te tienes que responsabilizar de tu sueño. Y aquí otra vez, tú tienes mm. que tirar para adelante y los demás ya van a ir viniendo. ¿Qué dicen aquí? Persona que te digan si sí, dale y cuenta conmigo. Yo Exacto. Conmigo. Es pero no siempre es así, o sea, no siempre es positivo, que como tú dices, hay gente que no, porque no es su sueño, o sea, el sueño puede ser tuyo, pero a lo mejor la otra persona dice, no, es que eso no va conmigo, no, no es mi personalidad, entonces tienes que buscar gente que esté en tu misma en nivel de energía, donde puedas transmitir lo mismo que la otra persona, porque si no te van a bajar, bajar, bajar, y al final te quedas ahí mismo donde empezaste, y dices, no, ¿para qué? ¿para qué voy a empezar? Así es, sabes que tenemos a Adriana Silva que sí, está, la vida, acabo de imagínate, entrar. está como tú de horario, no bien mal, sí, ganas de ir sí. a dormir. No, no, no, yo ya recién empieza el día, como te dije, pero ya hemos pasado la hora, así que imagínate, Beth, nos yo creo que podríamos hablar cuatro horas más sí, sin me quedo problema. Pero una hora es más o menos yeah, lo que yo tengo yeah, listado yeah. para la entrevista, así que súper, uff, tenemos tema de conversación. Yo creo que cuando ya saques el otro libro va a ser súper bueno poder tenerte de nuevo y, y poder transmitir eso de, de, de poder seguir haciendo lo que sueñas. Así yeah, como yeah. tú lo has hecho y has llegado pero acá arriba y yo te admiro de una manera que no te imaginas. Realmente eres grande. Grande. Sí, es sí, es sí, mutuo, sí. es mutuo y Adriana nos invita a París, así que vamos a ir a... Hacer... Ahí voy, ahí voy, Ay, no, no me, me invito ir a París, veces, vamos a va. a Barcelona, vamos a hacer un tour Un tour, <risas> ah, cuando, un tour cuando Europa Cuando <risas> tengamos los próximos libros Mujeres Dreams Boss vamos por a tener que hacer <risas> Por supuesto, yo me apunto, yo estoy pensando en Chicago, así que tranquila, que por ahí voy muy bien. Bueno, un abrazo eh, para ti, también por toda esta audiencia maravillosa que tenemos. Super grande. Gracias, gracias Beth, por haber estado aquí conmigo. Para mí es un honor que tú puedas haber estado aquí, porque sé lo mucho que trabajas. Así que un besazo, un abrazo a la distancia y pronto, pronto nos podemos abrazar de verdad. Ay, Así ojalá que... que sí, ojalá que sí. <risas> Muchísimas gracias, Ada, un abrazo enorme. Buenas noches. Buenas Adiós, noches. A...